Se llevan a la enfermera, se llevan a la enfermera, ahí o oh, en el de río se llevan a la enfermera, la enfermera y la vaca, la enfermera.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 Pequeño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 Hompty, don ti se sentó en la pared.